¿Qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Llegó el momento, el momento que todos estábamos esperando. No me digáis que vosotros no lo esperabais, porque no os creeré o no sois eurofans. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos la canción de Israel, de Noah Kirel, con Unicorn, que salió ayer noche. La estoy, la estoy haciendo la reacción a las 6.56 de la mañana. Acabo de salir de trabajar, yo como siempre, fresco como una lechuga. Y, y nada, o sea, es que estoy deseando, deseando de ver el videoclip, la canción, porque con ese snippet que nos brindó en su Instagram, en TikTok, esto tiene una pinta, una pinta. Además, bueno, ya hice una reacción eh, para, para ver cómo cantaba, a ver cómo sonaba Noa Kirel, y bueno, mmm, la sorpresa fue que es que suena como Los Ángeles, o sea, es brutal lo que hace esta mujer. Además,. La había en un show donde montan las performances ya te digo, como una gran estrella. Lo que es, lo que es, una gran estrella. Así que, bueno, con estos ingredientes, Noa Kirel, Israel, Israel igual a super temas en Eurovisión, pues esto tiene que ser eso, un pedazo de tema brutal, brutal. Vamos allá, con Israel para Eurovisión 2023, Noa Kirel, Unicorn. No, para empezar, no suena como ese snippet que, que nos regaló. De momento me ha descuadrado esto. O sea, es espectacular lo bellísima que es Noah Kirel. Es preciosa. Estoy replanteándome mi sexualidad. O sea, si alguna vez fui hetero... Mm, volvería a ser hetero por ella O sea, es espectacular ¿La estáis viendo? Mm, increíble O sea, ya estoy pensando en el show que va a montar O sea, mientras estoy escuchando Estoy pensando en el tremendo show Que nos va a brindar Israel mm, Cuidadito ya lo dije, vienen a ganar y esto suena muy, muy bien, diferente a lo que escuché, a ese fenómeno fenómeno fenomenal. Pero bueno, está incluido la canción, así que vamos a esperar porque ya mismo vendrá seguro. Hey, I got a power of unicorn. Tengo el poder del unicornio de un unicornio. Bueno, aquí está introducido el título en esta parte de la canción. No me imaginaba que fuera aquí, pero me gusta este... ese poder, el poder del unicornio. Bueno, esto va a explotar en cualquier momento, lo veo. O sea, el videoclip es brutal, las imágenes, mmm, aquí hay cash, mmm, pero vamos, hay poder, poder. Ay, empieza el ritmo. Vale, aquí ya veo mmm, otras chicas que podrían ser bailarinas. Para ella, aunque bueno, es que yo lo que vi de Noa Kirel no necesita ningún acompañante, ningún bailarín ni bailarina O sea, ella sola llena el escenario Pero bueno, ya estoy viendo aquí un poquito más de movimiento y esto me gusta Aparte de que me están cantando O sea, ese trozo es fenomenal O sea, es fenomenal, fenomenal, fenomenal Es muy brutal me encanta. O sea, es que cuando la vi en TikTok dije, este este vestido, este outfit, tiene que estar en el videoclip y en el escenario. O sea, es brutal. Me encanta. O sea, me encanta. Y como le queda a ella, espectacular. No Se puede poner cualquier cosa, ¿no? Pero es que es muy, muy bonito. Hey. Esta imagen me recuerda al plano de Lorin, ¿no?, A, en el Melody Festival, ¿eh? ella metida en, dentro de las, dos, de las dos plataformas. Oye, que se te han adelantado, Lorin. O sea, me está gustando mucho la canción aparte de que incluyan a una orquesta, porque así le dan visibilidad a esos instrumentos que, que a veces con el chumba chumba de las canciones mmm, no apreciamos bien los instrumentos además la estructura de la canción mmm, esto está cambiando mucho en, en muchas canciones no solo en Eurovisión, fuera de él pero en concreto en esta canción no vemos la estructura típica de, de la canción que sabes lo que va a venir y esto mmm, antes me parecía algo extraño a, a, al oírlo, pero cada vez me está gustando más porque les da les da rienda suelta a su creatividad y hacer cosas nuevas en las canciones cuando pensamos que está todo inventado. No, y aquí tenemos el claro ejemplo con Noah Kirill y Unicorn, o sea, no es la estructura típica de la canción y queda fabulosamente espectacular. AMO ESTE TROZO Ay, ay, ay, hebreo Vale, o sea, necesitaba algo de hebreo Lo estaba dejando pasar porque, digo, tiene que sonar alguna parte Gracias, Noah, gracias porque amo vuestro idioma Amo muchísimo vuestro idioma Es más, las, las candidaturas que más me gustan suelen ser siempre en, en, totalmente en hebreo Así que agradezco unas píldoras de hebreo en esta canción ¿Quieres verme danzar? ¿Quieres verme ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Ya está. Mm, tenemos ganadora de Eurovisión 2023. ¿Esto esto puede ser tan espectacular? Bueno, lo vimos el año pasado con Chanel de España. Nuestra Chanel mm, me alegra tanto que hayan recogido ese éxito del dance Break. Que a veces mm, no funciona, se pasa desapercibido, pero... ¿Habéis visto las piruetas que está haciendo? O sea... Tremendo, además cuando menos te lo esperas en la canción Y esto Esa imagen de ella en el caballo De, de, de unicornia Total, o sea, es total Israel, sois, sois magia, de verdad Nada así, ¿eh? Tan normal todo. Bueno, que tiemble todos los países que eran favoritos, que aquí ha llegado Israel. Oh my god, ¿qué, qué, ¿qué acabo de ver? En serio, o sea, el videoclip es espectacular, pero es que menuda canción. O sea, tiene tantísimas partes partes donde se luce ella cantando mmm, cuando empieza, porque empieza un poquito más lenta de, de, de ese beat que luego va a coger, ahí puede lucirse ella vocalmente. Después entramos en el fenómeno fenomen fenomenal, que queda brutal, o sea, es la parte mmm, más llamativa de la canción, o al menos lo era, porque ahora con ese dance break, o sea... Qué brutalidad, de verdad. O sea, increíble. Amo, amo a Israel, amo a Noah Kirel y amo a Unicorn desde ahora mismo. Bueno, la espera ha merecido la pena. Me hubiera encantado verla en el momento en el que lo estabais viendo todos. Pero no sé lo que pensáis vosotros, pero lo dije. Israel viene a ganar. No viene de paso. Eurovisión 2023. Ponen encima de la mesa a la mejor artista que tienen, ponen encima de la mesa una canción tremendísima, es que lo tiene todo, todo para lucirse en Eurovisión, las partes bailables, Dance Break, partes que se luce ella con su voz, es que no se le puede pedir más como artista a esta mujer, Olen McKittle, te quiero... Y nada, gracias por ver mis historias, por cierto. Eh, aunque no le des like, te veo y, y me estás viendo. Tremendo Israel, mm, cuidadito, cuidadito, porque lo bueno se hace esperar, y es la canción número 30, y sin duda no está en el top 30. Está bien arriba. Brutal Israel, Brutal Noa Kirel y Brutal Unicorn. Mm. Bueno, es que, ¿qué os puedo decir? Pues que esto es fenómeno fenómeno fenomenal. Es que no me quito esta frase de la cabeza. Me encanta, me encanta. Bueno, pues hasta aquí Unicorn, añadir a playlist. Y nada, si os ha gustado el vídeo, espero que le deis like, os suscribáis. Y eso sí, os quiero dar las gracias a todos, todos los que me habéis escrito desde Israel para pedirme la reacción. No me ha pasado con ningún otro país. Es el único que, que me ha escrito, pero muchísima gente... Os agradezco tanto que estéis esperando mi reacción, así que aquí os la doy, aquí os la brindo y espero que, que la disfrutéis. Nos vemos pronto chicos, chao.